Récords mundiales en Minecraft Básicamente vamos a ver gente Que ha recreado el país De Dinamarca en Minecraft Vamos a ver también a gente que consigue diamantes En 10 segundos desde que inician Un nuevo mundo en Minecraft Y entre otros, porque es que os estoy comentando Que son 6 récords mundiales Yo diría que es de los primeros vídeos que subo De este estilo, vamos a empezar por el número 6, la mayor explosión De TNT, ahora mismo estamos viendo Una esfera de 27 millones de de bloques, qué destrozo puede haber, pues lo vamos a ver ahora mismo. tenemos a la persona que más rápido ha conseguido pasarse este juego es este chico que estáis viendo por pantalla que se consigue terminar minecraft en 8 minutos, para terminar minecraft tenemos que ir a end, derrotar al dragón de end y teletransportarnos por el portal que nos aparece cuando matamos al dragón y básicamente nos aparecería la pantalla de los créditos, pero es que ahora mismo lo estoy comentando muy fácil, pero esto no es nada fácil ni sencillo lo que ha hecho este chaval le ha ha ido un montón de intentos y de hecho ahora os iré explicando un poquito por qué hace cada cosa y cómo hace las cosas tan rápido porque es que es lo que a mí también me impresiona. Él consigue un mechero y ahora lo que está haciendo es buscar una zona con lava porque es que lo que quiere es conseguir obsidiana que se forma de la combinación del agua y la lava. Esta obsidiana la va a utilizar para irse al nether. Va a conseguir las varas de Blaze que le hacen falta para conseguir los ojos de End Una vez que tienes los ojos de End, simplemente los colocas en el portal correspondiente y ya estás en el End Ya puedes realizar la pelea final contra el dragón Básicamente la táctica que ha utilizado este chaval para derrotarlo son las camas Que si las colocas en el End o en el Nether, pues se destruyen como si fuera dinamita Y es que prácticamente de cuatro camas ya te has derrotado al dragón 15 minutos, oh, esos son good dude Those are fantastic vibes. Dude, this was actually almost able to PV. Where's the dragon? There's the dragon, okay. <laughs> Is this actually gonna PV? What the? No way, dude. No Wait. Wow, we actually have a PV. Damn, dude. <laughs> I was expecting that. In game time is 8 o'clock. En cuarto lugar tenemos a el chico que se ha pasado 8 años intentando llegar a las tierras lejanas y todavía no lo ha conseguido porque esto es muy difícil de hacer. Para los que no sepáis lo que son las tierras lejanas es una zona del Minecraft a partir de muchísima muchísima distancia de donde apareces y que el Minecraft se buguea muchísimo. En esta zona de Minecraft podemos ver todos los biomas, todo el mapa cortado a la mitad es una pasada y la verdad que la de cosas que suceden aquí que no tiene en explicación porque es que en minecraft se buguea, son brutales este hombre lleva recorridos en minecraft 4 millones de bloques y para llegar a esta zona del mapa le hacen falta llegar hasta los 12 millones y medio de bloques, todavía le queda un gran recorrido y muchos años de continuar jugando a minecraft espero de verdad que lo consiga en tercer puesto tenemos una partida de minecraft que ha durado 5 años, en el modo un jugador de minecraft existe una modalidad de juego denominada hardcore que si mueres dentro de ese mundo que te hayas creado en el modo un jugador pues ya no puedes volver a reaparecer y has perdido todo te tienes que volver a crear un nuevo mundo pues resulta ser que a este chico esto fue lo que le pasó 5 años jugando una partida para conseguirse todas las cosas del juego y de repente de esta forma tan tonta le matan I won't think twice when you're back on. Don't hesitate to call me. What's going on? Won't be there. I won't look back when you're around. I, won't I knew it. Oh my god! Si no quieres que en tu próxima partida te venga un creeper, destroce tu casa y encima te quite los diamantes de tu inventario Tienes ahora mismo 5 segundos para darle like a este vídeo y suscribirte al canal En segundo lugar tenemos un país recreado en Minecraft bloque a bloque, escala 1-1 El país es Dinamarca y se hizo en un servidor online para que todas las personas pudieran participar en este evento Y además cada persona podía añadir los propios detalles que tuvieran en su casa pero en Minecraft por ejemplo cuadros sofás y todos esos detalles que de fuera no se ven pero es que desde dentro puedes tener también tu propia casa en Minecraft y encima en tu país creado en Minecraft o sea es, se me va se me va ya que ahora mismo estamos hablando de países me gustaría que por los comentarios tú me pusieras desde qué país me estás viendo be now as amazing this is you can actually go and find your own house if you live in Denmark or apartment and you can find that address y a Dentro de muy poquito veremos cómo conseguir diamantes en Minecraft en 10 segundos, así que estar muy atentos al vídeo A modo de extra he decidido añadir otro récord a la lista que es que lo vais a flipar con este La persona que más rápido ha conseguido llegar al máximo nivel en Minecraft ¿Cuál es el máximo nivel en Minecraft? 21.863 de experiencia Para llegar a conseguir esta increíble hazaña, este chico ha tardado 15 días jugando 24-7. El ordenador funcionando todo el día y toda la noche. Lo ha conseguido de esta forma. Ahora estáis viendo por pantalla una construcción con Rexton y también con piedra de Len. Una granja de dragones de Len. Esta granja que ha hecho este chico tiene un mecanismo brutal para matar a los dragones con TNT y que no se pueda mover, que no pueda estar pululando por el mapa. Y mientras al chico le va llegando la experiencia sin moverse. Como estáis viendo, está en la vagoneta y le va impulsando de un lado. Para otro, y él mientras consiguiendo la experiencia, me parece brutal esto que estamos viendo. Y todo el rato, experiencia, experiencia, experiencia. Y el dragón no hace más que morir y respawnear todo el rato. Cuantos más dragones y más rápido se regeneren, muchísima más experiencia ganas. Y esto es en lo que se basa esta granja de dragones de Lent. Y en el puesto número uno, la persona que más rápido ha conseguido diamantes en Minecraft. Vais a flipar cuando os diga el tiempo que tardó esta persona en. Conseguir los diamantes Medio segundo Literalmente, lo vais a ver ahora mismo El chico crea un nuevo mundo, aparece dentro de un poblado de aldeanos, se gira, hay un cofre y dentro hay un diamante, ¡pum!, diamante en medio segundo, ¡madre mía! Aquí tenemos otro intento más para conseguir los diamantes muy, muy rápido, pero este tarda 10 segunditos, aparece en otra zona del poblado de los aldeanos y le cuesta un poquito más encontrar el diamante, pero vamos, que es en 10 segundos y un diamante, y ahora tenemos al que tiene el récord mundial de conseguir diamantes más rápido sin hacer este tipo de trucos, básicamente Creo que este chaval ya se sabía dónde estaba la mena de diamante, pero no lo pica con el pico, porque es que perdería un montón de tiempo intentando craftearse el pico, sino que lo hace de una forma muy inteligente. Conseguir diamantes en tan poco tiempo en Minecraft, en menos de un segundo yo diría que es un regalo. Y si también queréis ver más regalos de este tipo, arriba a la derecha os está apareciendo el vídeo anterior que son youtubers que recibieron regalos pero esta vez en Fortnite. El ganador del anterior sorteo es Jorge Sanz. Muchísimas felicidades para ti Jorge que te llevas una skin de la tienda de Fortnite. Y si en este vídeo conseguimos llegar a más de 15.999 me gustas, vamos a Hacer lo mismo, otro suscriptor se va a llevar una skin de la tienda, la que él quiera. Y si queréis participar en este sorteo, lo único que tendríais que hacer como primer requisito sería dar me gusta a este vídeo. El segundo requisito tienes que estar suscrito al canal, o si todavía no lo estabas, suscribirte al canal. Y el tercer requisito, me gustaría que por los comentarios me pusieses si juegas o si has jugado a Minecraft. No olvides suscribirte al canal en ese iconito que te está apareciendo a la derecha. Y y también si quieres ver más vídeos de este estilo, a la izquierda te está apareciendo el vídeo anterior. Así que chicos, este ha sido el vídeo de hoy, yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.